Hola creadores, subir un video a YouTube es una de las funciones elementales más básicas que debe dominar un creador de contenido. ¿Pero sabías que más del 90% lo está haciendo mal? Y es por eso y otras razones que tus videos tienen pocas visualizaciones y tu canal, aunque sea muy bueno, no crece. Por eso hoy aprenderás la forma correcta de subir tus videos a YouTube y obtener mejores resultados. Bien, lo primero que haremos es ir a YouTube, una vez ahí seleccionaremos Subir video. Una vez que haya cargado, lo que haremos es seleccionar archivo. Después de encontrar nuestro video, lo único que haremos es seleccionarlo y abrir. Bien, una vez que ya esté subiéndose el video, lo que haremos es escoger títulos de baja competencia o títulos que las personas estén buscando, este es un error constantemente y donde yo estaré hablando en un próximo video para que escojas los mejores títulos, aparte también te recomiendo dejar en mayúsculas solo las palabras de importancia, así las personas al ver tu título irán directamente a las palabras de importancia y sabrán de qué trata tu video, entonces después de haber elegido el título ideal para tu video lo que pasa es ir a descripciones. En la descripción tienes que ser lo más inteligente posible y transcribir tu título en la descripción de una forma inteligente. Además debes pensar en palabras clave relacionadas que también puedes ponerlas en la descripción. Pensar en el usuario que esta es una forma de llamar también la atención y convencer a las personas de que entren en tu video. Ahora sí pasa a ir a una parte importantísima que muchos creadores no se dedica las miniaturas. Este video es un video de prueba y la miniatura ya está elaborada. Así que ya estás viendo la miniatura que aparecerá en este video. Además toma mucha importancia porque esto influye muchísimo en tu CTR. Si no sabes qué es CTR te estaré explicando en un próximo video para que tengas más oportunidades de crecer en YouTube. Ahora pasemos a una parte importante, las listas de reproducción, si no tienes una lista de reproducción te invito a que crees ya una lista de reproducción, pero si ya tienes creada lista de reproducción, seleccionalo y dale listo, pasamos a vistas y reglamentos copa, esto es importante si tu contenido no es apropiado para menores de edad o para niños, puedes seleccionar en cualquiera de las opciones viendo tu criterio de creador de contenido, después de haber elegido nuestro público objetivo, vayamos a más opciones Aquí viene partes importantes, patrocinios. Si tienes patrocinios, acá tienes que seleccionar en promociones pagadas. Ahora sí, etiquetas es una parte fundamental donde las personas se equivocan y mayormente ponen palabras clave. Es verdad que Creator Sander te dice que pongas palabras clave, pero son más difíciles de posicionar y muchas veces no, no, nuestros videos no llegan a cumplir esas metas. Entonces es mejor poner frases que describan nuestro video y además que sean buscadas por las personas Puedes ayudarte de herramientas como vidIQ y TubeBuddy Ahora después de haber elegido esa parte Pasemos a partes tan importantes Y que otros no toman en cuenta como lo, el idioma y subtítulos Que puedes poner diferentes subtítulos Si no sabes ponerlos te estaré enseñando también Viene la ubicación y fecha de grabación Si quieres que un público específico lo vea también puedes ponerlo Licencia y distribución: esto es esencial. Si quieres que tu contenido sea reutilizado y las personas puedan cogerlo y utilizarlo, Creative Commons es lo que debes escoger. En la categoría: acá debes escoger a qué más se amolda tu video. Esta es una parte esencial. En este caso será Ciencia y Tecnología. Comentarios y calificaciones: acá puedes escoger si quieres que las personas comenten, si quieres que se muestren los me gusta y no me gusta. Acá lo puedes hacer. Yo te recomiendo que lo dejes tal cual está ahora esto es esencial para agregar pantallas finales debe tu video durar más de 25 segundos como te dije esto es un video de prueba y no lo pusimos ahora los mejores pantallas finales que puedes escoger es siempre tener eh, la suscripción rápida Y agregar ya sea un video Una lista de reproducción Esto ya es a tu criterio Y tú debes escoger lo que se amolde bien Entonces en cada video prueba uno distinto Y verás cuál se amolda mejor Ahora, acá es lo que puedes escoger En los que son tarjetas Acá puedes escoger diferentes tarjetas Y en diferentes tiempos las más utilizadas son videos o lista de reproducciones, otro canal, encuestas que van a desaparecer y vínculos a tus páginas. Yo escogeré analiza tu nicho. Si no has visto este video tienes que ir a verla ya, donde te estaré enseñando si tu nicho es rentable o no en búsquedas. Entonces después de haber elegido todas tus tarjetas, que puedes agregar un máximo de 5, vamos a ir ya a la parte final de esto que es visibilidad. La mayoría de personas no sabe escoger bien esta opción puedes este, escoger la forma más ideal que es programar además hay una herramienta ya en YouTube para que analices los horarios específicos en los que están tus suscriptores después de esto lo único que queda es ya compartirlo en tus redes sociales y ahora sí te invito a que comentes el nombre de tu canal una breve descripción y tu mejor video para que las personas puedan saber de qué trata y así encontrarte